Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video te enseñaré cómo crear el efecto bicolor en Photoshop, así como estarás viendo por aquí en pantalla. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y para crear nuestro efecto de duotono es súper sencillito. Nos vamos al menú de capas y estando allí nos vamos aquí al Jin yang y seleccionamos la opción que dice mapa de grado. Estando allí oprimimos doble clic en esta barra y podemos hacer dos opciones. La primera es escoger uno de predeterminado como este por ejemplo o la segunda es personalizarlo. Entonces nos vamos al blanco y negro si lo queremos personalizar. Damos doble clic en el color y podemos escoger los colores de manera manual como estarás viendo aquí en pantalla y le damos en ok y podemos activar y desactivar y listo de esta manera tan sencilla hemos creado el efecto tubo tono bueno como sé que este video te fue de mucha utilidad te invito a suscribirte en este canal y a ver mucho más contenido mil gracias por haber visto este video chao